Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la mañana y lo decíamos antes de irnos a la pausa. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se le ha dado un punto bastante importante al tema cultural y de manera primordial al tema de la lectura. El comandante Chávez siempre decía, hay que leer, hay que instruirse. Antes la lectura incluso estaba asociada a la alta élite. La gente del barrio, la gente de común no tenía derecho a leer o no era visto o bien visto que leyera. Bueno, las cosas han cambiado y es por ello que se está desarrollando en nuestro país. llevamos por la decimoctava Feria del Libro. En esta oportunidad capítulo La Huella. Ya tenemos aquí con nosotros a Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro y viceministro de Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro. Y este, este, viceministro de Fomento de la Economía <risa> cultural. cultural. ¿De qué se trata eso? De economía cultural. Es un tema bastante complejo. <risa> economía <risa> ¿Qué podríamos agarrar todo el programa sí. para ello ¿no? <risa> Para explicarlo. <risa> Pero Pero además también soy el presidente de, de la Fundación El Perro y la Rana, oh, la editorial bueno. de perro y De y la editorial que fue creada en Revolución. Es una, una editorial. De Hugo Chávez. Así es, así Saúl, es. Raúl, cuéntanos esta decimoctava edición de, de la Feria del Libro, que nos trae de nuevo, además que como lo decimos, estamos está, el tema de la lectura es gracias a Chávez. Totalmente, totalmente. Chávez fue un gran impulsor de la lectura. Todo el libro que él levantaba colocaba, ponía sí, sí, sí. en aprieto a todos los editores, porque claro, se, la gente lo buscaba, se, se reimprimía, se tenían que reimprimir inmediatamente porque se agotaban. Es decir, el caso emblemático de cuando huele a azufre... ...que sacó el libro de Noam Chomsky... Claro, Chomsky. ...lo puso de primero. O sea, Noam Chomsky, está bien, es una, una figura reconocida... ...dentro de la intelectualidad, pero no era un escritor popular. Chávez lo hizo popular. Él tenía esa capacidad de convocar y de llamar. Era un gran pro, promotor de la lectura. Sobre todo en la lectura que, como dice nuestro, nuestro eh, lema... Es descolonizadora, es decir, él buscó, porque él decía, había que leer, pero ¿qué es lo que hay que leer? Hay ¿Cómo que leer? hay que leer? ¿Para qué leer? Entonces, y en la lectura realmente es, tienen que ver, tienen una función, en este tiempo tienen una función y esencialmente una función política, desde todos los ámbitos. Lo que tenga que ver con la imaginación, lo que tenga que ver con el ensayo, lo que tenga que ver con todo, todos tienen que tener una función política, porque todos lo tienen. Claro. Es decir, porque todos transmiten una visión política de alguna manera. Entonces, él sabía muy bien eso y por eso, lo que, ¿cuál fue el primer libro que él propuso? El quejote de la mancha. Después, los miserables. De para ahí que la para abajo, exacto. Claro, porque los miserables te, te dicen lo que es el capitalismo. ¿Cómo, una, cómo fue el, el inicio del capitalismo? O sea, lo miserable que son todas las personas que fueron contra unas personas que. por tan solo robar pan. La, la lectura, además, uno lo invita a volar, a imaginar, a trasladarse a diversos escenarios. A conocer. A conocer. Sí, y uno claro. se pregunta, ¿ha crecido la lectura en Venezuela? Ya nos daba justamente eh, algunos de esos elementos. Y lo digo a partir de estas ferias que vienen promoviendo la lectura, la diversidad, la oferta justamente también de autores y temas. Sí, fíjate, nosotros hemos avanzado muchísimo en todo esto... Eh, digamos eh, eh, desde que se. estos 18 años de ferias que hemos, que hemos realizado que recorremos por todo el país se muestra se, se, se vitaliza la región es decir porque nos hemos, antes se hacía nada más en Caracas ¿no? la feria del libro internacional se hacía en Caracas ahora no desde de Chávez para acá se hace en todo el país es decir se va por, por uh, capitales en todas las toda la regiones y algunas veces nos piden por algunos municipios muy específicos ¿no? por razones mismas de los movimientos culturales que se generan porque otra de las cosas que tiene la filben es que eh, bus, eh, como decía, une a toda la cultura el libro une al teatro al cine, a la música porque todo tiene que ver con la lectura todas las expresiones culturales todas las expresiones culturales están ahí es decir, la danza todo eso tiene que ver, primero, con la hechura, el pensamiento que tiene que dibujarse en algún lado. Se dibuja siempre en un papel con un lápiz. Entonces, ahí viene todo esto y la, y la cultura va siempre unida a todo ello. Tú me decías algo muy importante. Sí ha aumentado, se sí ha aumentado. Le, tenemos un, un último eh, eh, estudio, pero ya es, ya es muy pretérito. Ya para nosotros hace 10 años es... Claro. Es, es muy largo ya, entonces tenemos que re, rehacer ese, ese nuevo estudio y nosotros lo vemos por nuestras librerías, este, nuestras librerías con todo el hechos que tuvimos no nos permitieron... Eh, Tema de impresión. No, no solamente imprimir, sino que también comprar libros afuera, es decir, así como le sucede a nuestros alimentos, a nuestras medicinas que nos bloquean, que no nos permiten comprar, también lo hacen con los libros. Entonces, claro, al final nuestras librerías, las librerías del sur, este, hoy están dotándose nuevamente. Claro. Estamos haciendo todo un trabajo arduo para dotar este, con las impresiones de la, de la imprenta de la, de la cultura, con todas las producciones que llevamos a cabo en las editoriales Monte Ávila Editores, Biblioteca Yacucho y El Perro y la Rana. Entonces, estamos dotando nuevamente todas esas librerías con nuevos títulos, con, con una visión descolonizadora, siempre fue así. Siempre fue de ese modo, pero hoy, bueno, también van cambiando. Los, las, las cosas que, que pensábamos hace 15 años no son las mismas hoy. Eh, tenemos hoy unas redes sociales muy fuertes. Tenemos que pensar los libros de otra manera. Estamos trabajando mucho en el libro digital, que es algo que este, ha sido nuestra una de las banderas más importantes. Porque, porque eh, al final el libro de papel... Tiene una función, lo tenemos en papel, lo podemos, para quienes no les gusta o no pueden leerlo en digital, este, pero el digital es tan liviano, va tan rápido cruza frontera. Ay, hay, hay gente que no le gusta, ¿no? El tema digital, pero yo creo que todos vamos a ir, o sea, vamos poco a poco enfocándonos hacia, hacia esa línea, ¿no? El tema, el tema digital. Te pregunto, Raúl, hablamos del tema de la lectura, de que han crecido, ha aumentado de manera considerable el número de lectores en Venezuela. Ahora bien, el número de escritores Ajá. en nuestro país, háblanos de eso, también eso ha aumentado, existe esa visión, tú siempre lo, lo dices, siempre ha habido una visión crítica de esta lectura descolonizadora. Existe también esa escritura descolonizadora, colonizadora ha aumentado? Mira, hay, hay, hay hallazgos. Tenemos, porque los escritores son, son así, muchas veces uno tiene que buscarlo, eh, conseguir al escritor y el editor cuesta muchas veces. Eh, no, todo, no todo es, es una, como quien dice, es una carrera sencilla. Correcto. ¿no? Los escritores, la verdad es que hacen su trabajo, crecer creador es una tarea. Eh, porque además tiene, eso, esos nuevos escritores tienen que seducir a los lectores. Correcto. Es decir, y es, y es una tarea muy ardua. Tenemos muy buenos escritores aquí en Venezuela que, la verdad... Por ejemplo, quienes han pasado de la poesía a la, a la narrativa. Esmeralda Torres, por ejemplo, con, con libros extraordinarios que hemos publicado en Monte Ávila y que ha ganado este, premio. el premio Estefania Mosca, eh, que fue presentado el año pasado. Su libro, por cierto, eh, el, el libro se llama El libro de... Eh, me, me va a disculpar ahora la <ríe> disculpar ahora Esmeralda eh, tenemos a, también a José Negrón que tiene una trilogía una trilogía que se llama la trilogía de Caracas no empezó con un Los Cleopatra después este, El Rey de la Ceniza que ganó premio también a Estefania Mosca y el último que es El Libro de Todos los Engaños ¿no? una trilogía que te habla de Caracas de, unos, de un tiempo, de este tiempo y de una manera que <coughs> invita a la lectura, a todos los jóvenes. Los jóvenes cuando leen a José Negrón Valera se sienten identificados, identificado. por ejemplo, con su, con su lectura. Así es. Eh, ¿qué, ¿En qué ha variado año tras año y las ediciones? Ya usted nos comentaba, ahora se hacen por Estado, no solamente Caracas. ¿En qué cambian, en qué varían? ¿Se le dan espacio también quizás a esos escritores de cada uno de estos Estados? Sí, claro. Todos los escritores en todas las regiones tienen... Un escritor homenajeado, okay. regional, ¿no? Eh, algunas veces eh, están, habían fallecido, han fallecido, otras veces están vivos. En el caso de La Guaira, por ejemplo, es Marilyn, eh, se me olvidó ahorita, Marilyn Guzmán, creo que se llama ella. Pero ella, eh, por ejemplo, es una poeta, escritora de la región, que es conocida en el sector. Okay. No tiene, no tiene... Lo ha publicado Monte Ávila, de hecho yo, pero bueno, no... no porque no todos los escritores son de impacto nacional Ni e internacional También tenemos que buscar a los escritores A los cronistas A los cronistas de cada una de las regiones Entonces, eh, quitarle esa cosa que, que generalmente la escritura Pareciera ser de una élite uh -huh. Por eso nosotros hablamos Entonces hay que, hay que evitar todas esas cosas Porque la verdad es que muchas veces La literatura oral, por ejemplo Es mucho más rica Que, que muchas de las literaturas escritas a ver, Raúl, ¿qué cuenta esta, esta feria rancora el, 20, el 21? ¿Hasta cuándo se va a estar desarrollando allí en el estado La Guaira? ¿Y cuáles son las, las próximas proyecciones? ¿Qué próximos estados pretenden o esperan visitar en los próximos tiempos? Va a estar hasta este viernes, este viernes que finaliza este, La Guaira. Eh, la verdad, es toda una... Colorido. ¿Qué balance nos puedes dar hasta la fecha? ¿Arrancó el día martes? ¿Hoy es jueves? arrancó el día martes, ya tenemos eh, presentaciones. Es decir, una vez que, avanzó, que, que empezó, muchos escritores que se enteraron posteriormente, por ejemplo, yo que presenta mi libro allá. <risa> y por ejemplo, Geraldina Colotti, que acaba de llegar de Italia, entonces bueno, ya está, hoy presenta su libro, El secreto, que es una novela que tiene que ver con su vida, porque recordemos que ella fue capturada, que fue secuestrada por el Estado italiano y que bueno, este, por suerte ya está viva y está activa y con nosotros. ...y además tiene una cantidad de, entre libros de poesía y narrativa y de ensayos. Entonces, ella este, está allá, así como está Freddy Iñáñez, por ejemplo, el poeta, también se va a presentar... ...Ana María Oviedo, eh, Palomares va a estar eh, mañana presentando su libro, eh, en fin. Poetas de, y escritores de, de diferentes regiones los convoca a la feria, siempre los reúne, siempre busca... ...y de, después va a ser... Este Aragua este, en Maracay Después vamos a Carabobo Ya viene toda una programación Por todos los, por todos los estados de Venezuela A ver, el tema de los géneros eh, Sabemos ver. que hay distintos públicos Pero, sí, sí, claro. pero ¿qué, ¿Qué tal de tomar esos géneros Cuál se destaca O cuál es quizás la, la, la, la, la, Mira, sigue siendo Sigue destacándose Todo lo que tenga que ver con historia Todo lo que tenga que ver con historia Es algo eh, impresionante eh, bueno, el libro más reciente de, de Ignacio Ramonet, La era del conspiracionismo, es un libro también que es buscado porque son de análisis, de actualidad, tiene que ver con nuestra historia también, con la historia contemporánea, un, universal, digamos, con lo que sucedió ya en Estados Unidos con, con Trump y con, con ese intento de golpe de Estado que quisieron hacer en, en el, 2020, 21. Entonces, el 2020, perdón, eh, entonces resulta ser que vemos mucha ansia y mucha... Eh, la gente está muy interesada por todos esos temas siempre están, también por supuesto están los libros eh, de narrativa y los libros de poesía también tienen una, una buena acogida eh, Tare William Saad donde, donde se presenta arrasa con todos los sí, libros de así de que poesía. tenemos sí con su libro de poesía y ahora un libro que él sacó recientemente este, con nosotros en Monte Ávila que es, tiene que ver con, con crónicas que él publicó eh, en, en su juventud. No. Raúl, bueno, nos tenemos que despedir, pero quisiera preguntarte también un tema bastante interesante y bien asociado al tema de, de que la lectura, no, además del tema de que no es para una sola élite, también se abrió desde la llegada de la Revolución para todas las edades. Claro. Antes no era pensado ver los niños eh, tomar libros más que libros de cuentos, ¿no? que le pudieran un cuento y, y cuentos ya predeterminados que venían eh, de otras latitudes. Ahora bien, se crean cuentos acá mismo en Venezuela, se crean con idiosincrasia venezolana... Y se le presentan a los niños. Eso está presente en todas las ferias internacionales del libro acá, a, acá en nuestro país. Y es muy bonito porque existe un pabellón para los niños donde allí tienen la oportunidad. El niño desde muy pequeño de, de tener ese amor y ese sentido de pertenencia por el tema eh, de la lectura. Quisiera que nos diera ese, esa impresión, esa, esa asociación y esa cercanía que está teniendo el niño con la lectura. Cuando tú, cuando me preguntabas sobre la, los géneros, ese es otro de los géneros, que es la literatura infantil, la literatura juvenil, que la verdad es que tiene una, una, una mayor demanda. Y sobre todo demanda y de la producción es de, de mayor, eh, digamos, este, tenemos que estar muy atentos a ello porque tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con los, con los textos ilustrados. ¿no? Recientemente sacamos un, eh, historias, nuestras historias, los mitos, uno de un mito... Que se llama, eh, que lo hizo Gustavo Pereira, que está en su libro eh, Costado Indio, eh, de cómo surgió la tierra, de los mitos, de los mitos indígenas. Mm. Y así tenemos también de, de, otros, de otras historias, con Cosimo Mandrilo, eh, Laurantillano, que tienen historias también sobre, sobre su tierra, sobre los Guayú, por ejemplo. Entonces, eh, hay muchas de estas historias que están muy realmente relatadas, muy bien relatadas, contadas para poder contar nuestros procesos históricos. Y eso es algo que tiene un valor y que... Y amarra lo... a los niños, ¿no? Y en les ese... encanta, les encanta. Y permite conocer la historia a los niños, pero desde otra óptica y desde otro punto de vista. Así es, así bueno, es. Bueno, agradecemos a Raúl Casal presidente del Centro Nacional del Libro Viceministro de Fomento de la Economía Cultural, hasta este viernes. Es hasta decir, hasta mañana. Hasta mañana. Este, hasta, mañana, no, hasta la este Guayra. viernes no es viceministro, hasta este viernes... No, hasta este viernes pero... la media. <risa> Porque él dice, viceministro hasta este viernes. No, viceministro... <risa> no, hay que, eh, hay quizá, que aclarar, quizá, hay que aclarar. Quizás es quizá una buena noticia. <risa> <risa> hay que aclarar, por ¿En, qué ese parte, en qué parte en qué parte del Estado de la Guaira la Feria, para que la gente se acerque. Está ¿verdad? en el, el terminal de La Guaira, en el terminal... Está en, al frente de la plaza Bolívar Chávez. Enfrente de la plaza Bolívar Chávez, extraordinario y además es, es un espacio de mucha confluencia y bueno, es, es espectacular. Sí, sí. Viceministro, para la próxima hacemos otro eh, programa para que nos expliquen qué consiste ese viceministerio de fomento de economía <ríe> claro. cultural. Y les digo una cosa, yo digo una cosa que le... disculpe que le... Ajá. pero es que... Esta revolución ha logrado confluir a ministros, gobernadores, una cantidad de gente que también son escritores. Y uno de los que va a presentar su libro hoy es eh, José Alejandro Terán, el ah, gobernador. ¿qué tal? Hoy presenta su libro, entonces. Porque, porque bueno... Ahí confluyen todo. Ahí confluyen, confluyen todos. Todo. Bueno, muchísimas gracias al viceministro Raúl Casal, mostrando eh, el sentido de pertenencia que tiene la revolución bolivariana por el tema de la cultura, por el tema de la lectura, y cómo seguimos avanzando en esa materia, de los más pequeñitos hasta nuestros abuelitos tienen la oportunidad de visitar y de vivir el tema de la lectura en Venezuela. Bueno, vamos a la pausa, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana.